A pesar de que en Leganés no se han superado los niveles para activar los distintos protocolos, desde el equipo de gobierno estamos preocupados por la situación de las últimas semanas, fundamentalmente en la ciudad de Madrid, a la que van todos los días miles de personas residentes en Leganés. Por ello, mantendremos informada a la ciudad de Leganés sobre la situación de nuestra ciudad, de nuestro pueblo y en los municipios colindantes de forma diaria y a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.